Papeles solo son papeles, promesas solo son promesas Y las palabras de tu boca ya no me interesa corazón Estudios.